Juntamos y sumamos con 1, 2 y 3. Desde el 1 hasta el 3 jugamos a juntar y sumar. ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola ipatia ¡Hola Numerilla! ¿Qué flores más bonitas tienes? ¡Sí! Son una rosa y una margarita. Me las ha dado mi abuelo. ¿Pero sabes cuántas flores tienes? Pues ya te lo he dicho, una rosa y una margarita Ah, bueno, pero si las cuento juntas, tengo una y dos flores Muy bien, numerilla, acabas de hacer una cuenta de sumar ¿Una qué? Una cuenta de sumar Has juntado una rosa, que es una flor, con una margarita, que es otra flor Y así sabes que tienes dos flores Sí, claro, tengo dos flores, ya lo sabía pues cuando juntamos dos cantidades, como has hecho tú, estamos sumando. Y esa suma, o cuenta de sumar, que también se llama operación suma, la podemos escribir solo con signos y números. ¿Vamos a verlo? ¡Sí, vale! ¡Operación suma! <risa> Primero escribimos un 1 debajo de la rosa y otro 1 debajo de la margarita. Y en medio escribimos una cruz con todos los lados iguales. Y cuando la veamos, diremos la palabra mágica, más. ¿Qué quiere decir? Que vamos a juntar el uno con el otro uno. Ahora te voy a leer lo que he escrito. Uno más uno. A continuación, escribiremos estas dos rayitas. Y Patia, yo sé lo que significan esas dos rayitas. ¿Y qué significan? Ese es el signo igual. Y cuando lo veamos, diremos las palabras, es igual a... Muy bien, numerilla. Y después del signo igual, escribiremos el número 2. Y leemos todo lo que hemos escrito. 1 más 1 es igual a 2. Que quiere decir que una flor la juntamos con otra flor y ya tenemos dos flores. Y eso nos sirve siempre que juntemos una cosa y otra cosa yo sigo teniendo una rosa y una margarita claro que sí, numerilla no tienes ahora dos rosas ni dos margaritas sino dos flores porque flor es un nombre que sirve para las rosas y para las margaritas y así podemos contarlas juntas numerilla, seguimos ahora para repasar vamos a volver a sumar con estos recortables de tortugas mira, tengo una tortuga naranja otra tortuga azul y otra tortuga roja Chicas y chicos, ¿podríais ayudar a Numerilla a contar todas estas tortugas? Es facilísimo, todas las chicas y chicos lo saben y yo también Ya lo tenemos, si las contamos una detrás de otra tendremos una, dos y tres tortugas Súper bien, pero como las tenemos en tres cajas ¿Qué cuenta tendríamos que hacer para juntarlas todas en una caja más grande? Chicos, conmigo. Escribimos el 1 debajo de cada tortuga y en medio de los números escribimos el signo más para juntarlas. Ya las hemos juntado todas en la caja grande y en las cajas pequeñas queda una sombrilla de cuando estaban allí. Muy bien, ya tienes 1 más 1 más 1. ¿Y después qué harás? Pues muy fácil. A que ya lo sabéis todas las chicas y los chicos que nos veis Hay que escribir el signo igual Y a continuación el número 3 Y la operación de sumar es 1 más 1 más 1 igual a 3 Muy bien, ¿qué quiere decir? Que es igual tener una tortuga naranja, otra roja y otra azul cada una en su caja Que tenerlas todas juntas en una caja más grande Porque en los dos casos tenemos 3 tortugas Genial, ahora vamos a practicar las cuentas de sumar con el 1, el 2 y el 3 y estos tacos para construir y hacer torres. Solo tenemos que observar, pensar y calcular. Yo las escribiré después para ir repasando, ¿vale? ¡Sí! Para comenzar, observamos que la torre amarilla es del 1 y la más pequeña. La torre roja es mediana y tiene dos tacos. Y la torre azul es es la más grande y tiene tres. Mirad, si sobre la torre amarilla del 1 coloco otra de 1, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? Pues que la torre amarilla se ha puesto igual de grande que la roja. Claro, muy bien. Y esta es la cuenta. 1 más 1 es igual que 2. Un taco amarillo del 1 y otro encima del 1 hacen una torre igual de alta que la roja del 2. Ahora he vuelto a poner otra amarilla más encima. ¿Qué pasará esta vez? Pues que ahora la amarilla se ha puesto igual de grande que la azul. Muy bien. Ahora hemos hecho esta operación: 1 más 1 más 1 es igual a 3. Un taco amarillo más otro amarillo más otro amarillo es igual que la torre azul de tres tacos. ¡Qué bien! ¡Haz otra! Veamos: si encima de la torre del 1 coloco una torre roja del 2, ¿así qué pasará? Pues que otra vez se ha puesto tan grande como el azul del 3. ¡Exacto! Y la cuenta ahora es esta. 1 más 2 es igual a 3, que quiere decir que a la torre del 1 le hemos añadido la del 2 y se ha puesto tan alta como la del 3. Y para terminar voy a poner una torre pequeña del 1 sobre la mediana del 2. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la torre que se ha puesto grande como la del 3 ¡Exacto! ¡Numerilla! Y la cuenta que hemos hecho es dos que teníamos ya en la torre roja más uno que le hemos puesto encima igual a 3 porque se ha puesto igual de alta que la torre azul ¡Está muy bien esta de las torres! ¡A mí me gusta mucho hacer torres muy altas! Pues otro día haremos torres más altas para seguir juntando y sumando ¡Hasta luego, chicas y chicos! ¡Hasta luego, numerilla! ¡Hasta pronto, patio Queridos amiguitas y amiguitos, hoy hemos aprendido a hacer cuentas de juntar y sumar con el 1, el 2 y el 3. Y aquí seguiremos hasta el próximo día que nos volvamos a ver. Estudiad mucho, jugad más, cuidaros y hasta pronto. Escucha chavala, chaval, no olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.